Please don't go. Don't go. Don't go away. ¿Cómo que no? ¡Iros ya, hombre! ¡Pesaos! Primero de eso, segundo, tercero, cuarto, primero bachillerato, segundo de bachillerato, seis años dándome la barrila, hijos míos. ¡Iros para afuera! Si me queréis, irse. Bueno, amigos de Planetas Carlejas, aquí os dejo con la evaluación final que he hecho de mis alumnos de segundo bachillerato y después hay un vídeo muy bonito que han hecho ellos de agradecimiento. Ya os digo que si sois sido del canal y es un vídeo muy personal, pero oye, si queréis verlo, lo veis. Así que os dejo con mis alumnos. Bueno, pues aquí están mis polluelos, eh, voy a hacer una evaluación rápida con ellos, Iris Amado pues no la tuve, Uf, Carla, me das, le he puesto aquí una medalla, matrícula de honor, todo 10, ¡Qué bestia de criatura, yo quiero de mayor que esta chica me opere, porque será médico y, y lo va a petar. Luciano, no la tuve, Raúl, no, Nuria. Nuria se ha reído este año, vamos, para toda su vida. Ella y Irene, es que era, hola Carles, me llevo aquí, me siento aquí, todo el día riéndose, todo el día riéndose. Miguel y Héctor, míralo, pinta de ingenieros industriales que tienen los dos, me caché la mar. Eh, no me han cogido geología. No, se Esta chiquita no la tuve, Diego y José. Míralos, qué bonitos son ahí, eh. Billy y Milly también. Todos risueñicos. Irene, ya lo ha dicho, qué bonita, qué pelazo tiene. hombre de Castillo, hombre, ese tupe yo también lo, me lo quedaría para mí. Eh. Ay, Malena, Malena, Carle, ponme un 10, Carle, ponme un 10. Pues no, no, ya voy, hija, ya voy, hombre, ya. Oh. Judy Ferrer, no la tuve, no la tuve, pero matrícula de honor, todo dieces, qué bruta. Adrián, Víctor, eh, a David creo que sí que lo he tenido, pero ahora no me acuerdo. David, lo siento, es que estoy un poco alzheimer. Dani, Gigo, Dani, me caché la mar, un poco más, pero como yo decía, pero cómo va a tener empujes, es que mide dos metros y es que está creciendo el chaval. Caché en la mar. Jaume, Juan, Jaume, Yaume, los tortolitos. Carla Arguedas y Jaume, todo 10 los dos, o sea, estos, estos no pueden acabar juntos, imagínate sus hijos, el Jaume diciéndole a su, a, a su criatura, el papá va a traer un en todas las asignaturas del segundo de Bachirat y la mamá también, y la, y la pobre niña con todo nueve ahí acojonada y acomplejada, Andrea, qué bestia, qué tía. Esta va, no llega a Tokio, pero va a ir a las Olimpiadas siguientes. como corre, corre como una gacela? Laura, Laura, es Laura o es Yuna? Ay no, no sé por qué me confundo. Eh, Alejandro Bonico también. Eric no lo he tenido. Federica tampoco. Mar Martínez tiene nombre de moto, tío. Eh, Mar Martínez, otra vez repetió. ¡Mmm! ¿Por qué es que aquí detrás hay algo? <risa> Que como mis epidimos eh, los tengo que conservar, no he osado ponerla, porque es que te juro que es que me mata. ¿eh? Me mata si este ser humano que hay aquí abajo la saco en YouTube, me mata. Raúl, no tenemos sueños baratos, pero yo qué sé, eso del Politécnico estaba un poco caro. Venga, confío en ti, tío. Sueña, sueña, aunque no lo tengas barato. Eh, Allen Medina, mira qué bonito Mira qué orejita más bonita le ha salido aquí Che, Yagoba mmm, Nos vemos el año que viene ¿eh? <ríe> No te preocupes Coge Geología y CTM que te las apruebo las dos Mario Miko, Uy, un apellido muy mono Eh, no os ríais, que yo soy Carles Blasquez Miko, Eh, Tocayo, venimos de la misma familia Dani no lo he tenido Mijail, Mijail, pero si es que Mijail va por Va ¿o a político o oh, a oh, oh, de la KGB, mira y con su traje su corbata, sí señor esta, esta, esta gente del este es que es súper formal no como nosotros que vamos ahí, mira ahí en capucheta y de lado no, no, todo todo todo tieso y todo digno Celia, desertora, bonita que eres, mira que no cogerme ni, ni, ni, ni, ni anatomía, ni CTM y tal y Ana ah, igual, se fueron, se fueron las dos Nico Pérez no lo he tenido, Sabina tampoco, Carla tampoco creo. ¡Borja! <risa> El futuro alcalde de Alboraya. O sea, se lo he dicho tanto que al final se lo creerá. Aunque me han dicho que va a hacer ahora una religión, una nueva religión. Y también lo veo de, tele de teleprecador, pero lo veo más como alcalde de Alboraya. Sandra. Sandra Requena. ¡Qué bestia, tío! Todo dieces. Campeona de la Comunidad Valenciana de dobles de tenis. Una atleta. Una deportista de élite, una pedazo de bestia parda que, que, que, que, que, que, que bueno. Eh, estoy orgulloso de ti, Sandra. Hugo, Hugo, esa voz de marito, ¿no? Hugo, haz por favor un curso de doblaje. Es que eres el, constant, el contrastino romero del futuro. Es que te van a poner en la voz ahí en la guerra de las galaxias de esas. Yo soy tu padre. Aquí Laura. Ah, no, que hay una. Ni qué bonitas que son las dos. Besitos. Eh, Darío. Darío seques yo sé que, que, que, que una vez en el Instagram del instituto lo abro y me sale el tío en bolinga pandinga esquiando en, en, en la nieve con el frío que hacía yo veo esa raja por detrás y tuve que, que, que dejar de seguir a todos los alumnos del instituto, por Dios todavía estoy traumado de ver esa imagen, Darío por Dios, ¿qué me hiciste? me creaste un trauma infantil María no la tuve Laia creo que tampoco Pablo tampoco, Pau Pau Pau lo que pasa es que, que preguntaba poco, o sea, eh, estaba siempre callado y, y yo le decía, Pau, ¿tienes algo que preguntar? Pau, qué bruto que es, eh, con sus dos metros casi. Este acabará, fijaros, eh, Pau su, su, Suría, recordar su nombre, eh, mecánico de Mar Márquez o de su hijo. Venga, Pau, tú puedes. Rodrigo no lo he tenido, Pau Latarí. Ahí, falla en la falla. Que no es una falla invertida, que es una falla inversa, que no es una indirecta. Bonica, Pablo, ya sé que me odias por no haberte subido a 9, pero es que no podía. Eh, Lucas Tommy, todo 10, matrícula de honor, me cacho y te Vienen de fuera, nos quitan las mujeres y nos quitan las matrículas de honores. Sí, señor, Lucas, eres un pedazo de bestia parda. Quédate aquí. No te vayas a California, por favor. Cambia este país con tu prosapia y tu sabiduría. No te he tenido, pero te admiro, tío. Todo dieces. Eh, Sergio, no lo he tenido. Mateo, Mateo, Mateo, es que habla con sujeto, verbo y predicado. Es que habla y, y, y sienta cátedra. Es que es el alumno con... Con las frases mejor estructuradas que he tenido en la vida mm, Sé que estaremos con, con, en conexión espiritual durante mucho tiempo Pero eso es una cosa entre él y yo Ana Valenzuela, Ana, conocí a tu madre <risa> en la evaluación de segundo de bachillerato. No sabían que era compañera mía. Fíjate si estoy idiota. Bueno, pues aquí están mis polluelos, que los tuve en tercero de eso y ahora ya se han hecho mayores. Pero es que, es que el curso, no es que el curso, es que la etapa del instituto Aisho ya se acabó. Y este es el vídeo que han hecho los alumnos de agradecimiento a los profesores que les hemos dado en segundo bachillerato. Muy emocionante, sí señor. Yeah. Aquí está es diferente, pero no podíamos olvidarnos de donarles gracias a todos los profesores que han format parte de nuestra etapa del bachillerato. Lucía Carel, planifican con sería el nuestro instituto, parlant de temas actuales y aborre que conseguiría más jobs. Araceli, que se preocupaba por nosotros como una madre y lo bien que nos lo pasamos en el viaje de Eslovaquia con ella y con Lara. Sobre todo, a que tan intens he tengo un papel muy importante. Ens Ens en enseñarles vosotras materias. En de a prepararte para arrasar al espacio y sobre todo voy compartido compartir muchos momentos y anécdotas que guardaremos en nuestro corte per siempre. Verde que te quiero verde, Miguel, haría falta un poemario más largo que el de Lorca para expresar todas las cosas buenas que has hecho para nosotros durante este curso. Además, argumentos de, ejempl eh, argumentos de ejemplo, son la gratitud y la empatía y la amistad que has tenido con nosotros durante este año para darnos todas las ayudas posibles. Nos ha obligado mucho el amor que nos ha transmitido hacia la singatura, sobre todo la etiología. Te echamos mucho de manos cuando no pudimos verte por situaciones epidémicas. Aunque pudimos verte porque llamaba para hacer, sintax para hacer sintaxis y nos no hago mucho por verte y escucharte. Te hemos tanto cariño que vas a echar de menos. O sea, tú, por favor, antes de tiempo. ¡Macho, levante! Y ahora vamos a presentar a la alumna, ay no, a la profesora Clara, que casi la meten en la banda por parecer una de nosotros. Hay que decir que Federico García Lorca no hace justicia a la verdadera poesía de santos filantes. Sus clases son más amenas que identificar un complemento de régimen verbal y, y morfológicamente identificar una palabra parasintética. Además, ha sabido actuar como nexo entre profesor y amigo. Oye, yo quería hacer una pregunta. Cállese, señora, que, aquí, que parece que aquí nadie me hace caso, pero tal vez Borja... Quien habla es tonto. <risa> no, pero ahora en serio. Las, las faltas bajan. No lo tengo claro, claro. Tus clases han sido un teatro literal y metafóricamente. Y como las obras de Güero Vallejo, este curso ha sido símbolo de decadencia y de inmovilismo. Pero junto a ti, todo se hace más ameno. Esperemos que te vaya la vida mejor que a Carmen Martín Gaita. Y que como nos dijiste sigas en el mundo de la docencia gracias a nosotros. ¡Te, te queremos! ¡Hola chicos! Queremos, te queremos. good morning. Eh, los de la ventana, sentados aquí. ¿Cuántos textos hemos escuchado por parte de Natalia a lo largo del curso? Natalia, has intentado que tus clases sean más amenas y divertidas y lo has conseguido. Cada día venías con una plantilla PowerPoint diferente y cada una más chula que la anterior. También eh, muchas gracias por recordarnos en todos los exámenes PAU que no debemos usar contracciones. Aunque sigamos usándolas, siempre nos acordaremos de colocarle a los writing. Salimos con un inglés más perfeccionado y sabiendo que la mejor ciudad del debate y la mejor ciudad es Valencia. Guardaremos tus consejos para la universidad. Gracias por tu entrega, eres genial. Y ahora vamos a presentar a nuestra maravillosa profesora de inglés, Patricia. Pero, ¿le vamos a hacer en inglés? Pero mira tú por dónde. Se me ha olvidado el inglés, como a ti en los exámenes. Y para celebrar que has mostrado sin sí, navidades, EGEN, Hugo. Eh, os hemos dado dos lo recordar, utilizar conectores y dos márgenes. Gracias Patricia por todos tus consejos y tu aplicación del Cambridge. Si tuviéramos que hacer un cajú con todos tus conocimientos, no acabaríamos nunca. Por favor, nunca cambies, te queremos tal y como eres y esperamos que eso sea un no sé un adiós y si no, un hasta luego. ¡Díselo, Hugo! ¡Díselo! Eres maravillosa y te queremos tal y como eres. Escúchame, Magda, sabemos que estamos en el segundo de bachillerato y que no podemos parar, pero hemos aprendido que ante cualquier problema siempre hay una política. Gracias a ti sabemos hacer comentarios de todo tipo, interpretar una clistería, una pirámide de población, un climograma, siempre teniendo en cuenta la definición. Hemos aprendido todos los tipos de paisaje, los tipos de cultivo y la ganadería existente en cada comunidad. Hasta cuando vayamos a la Sierra de Guadarrama nos acordaremos del Roquedo, de la Orogensis alpina y de ti. Hemos aprendido a estudiar la asignatura por bloques y nos conocemos todos los sectores existentes. La fotocopiadora nos ha parado durante todo el curso, con las miles de fotocopias de la Comunidad Valenciana y las diversas PAU. Y siempre te recordaremos cuando observemos la vegetación de Canarias y crucemos la meseta. Dar más con que un mapa de cor coropletas. Teresa, los pilotos de Fórmula 1 deberían aprender de ti y de lo rápido que hagan los powers Nuestra clase está más unida que un enlace tercibico Y nosotros, aunque no se nos dé muy bien la bioquímica, sabemos más que Watson Y aunque a veces miremos el móvil, más que cloroplastos hace la fotosíntesis Sabemos que tienes un valor energético mayor que una mitocondria a veces nos hace estudiar tanto que producimos una mutación somática entre historia y biología. Pero que sepas que vamos a hacerle a las PAU lo que una célula de memoria le haría al COVID. Teresa, y como al final aplaudimos, final de cada clase te aplaudimos porque por saber dar la biología, más bien que ribosomas hacen proteínas. Buenas chicos, os he traído unas fichas para completar información. Buenos días, Subrayamos. Y es que este año ha sido un no parar, desde la antigua Grecia hasta las mismas vanguardias del siglo XX. Hemos llenado el libro de postes, porque cuanto más azúcar, más dulce. Pero oye, ¿y esas diagonales y esas tensión de los músculos están muy sí, grandes. Esos violentos esposos. Y esas manchas de color. Y aunque este año ha sido un poco marroco, nos hemos hecho prácticamente historiadores del arte con tanta ficha técnica. Teresa, por, ¿por ti, probaríamos un cuadro de Martí? matiz. enseñarnos que la tecnología no es solo aprendernos fórmulas y meter cables en agujeros. Le agradecemos mucho que nos hayas dejado hacer un proyecto por nuestra cuenta y ayudarnos a hacerlo, obviamente. Siendo Jordi el mejor profesor de tecnología que hemos tenido, solo nos queda agradecerle estos dos años de sabiduría y momentazos. Gracias, Jordi. El que está claro es que tenéis un deud y un sobre de paciencia. En explica explicación, ni yo tiene una vuelta, de instrucciones que hay que hacer para desembocar en los deudores y, sobre todo, en su examen. Enseñar a valorar la nuestra lengua y a no deis darnos por trazado todo. No hay deis el que el Valencia sigue una lengua minoritaria ni minorizada. Y sin saber hacer una presentación de literatura, en cara que ya sabes algún trabajo va a ir a etapa y etapa. Te lo res, ¿quién te leo? En cara que obtienes tu nombre de Siempre me estás pegando a la cadera, escuchando el de vuestras explicaciones. Diría la sachista de Pachasot a meter un poco También luz. También agradecer encargaría que le dejaras tan tesoros a Malta para hacer 6 exámenes. Que guardemos los récords. La ojo no, Buen día, chicos y chicas. Aquí es cool, así que una tempesta. Pero gracias al es absurdo. Que en sábado, en hache, cada día. Se ha fet un camí més il·luminat, gràcies als teus samboris voluntaris. Hem obtingut durés els nostres coses, però has de el canal en conca gallo perseguir. Més terrible amb les teues anèctotes sobre la teua vida, el tufi, el disent i les vues amarretes. I la china. Hem disfrutat molt les teues classes i vues consells de tio caña. Y no oblideu parlar en Valencia. Una pregunta. Una respuesta. ¿Sabes si si un examen de Sí. Uy, qué por, porque en me Al instalar que queda claro que es un que no es la pilla del clásico poeta Del samans, es la mejor profesora de Valencia, de es la Patacona. Sí o sí. O sí? sí. No. Triní, porque en este curso nos hemos podido conocer bien. Con todo acabado el temario ha sido pan comido. A tema por día... Ni un balance se hace tan rápido. Siendo que el horario de economía no era el mejor y aunque algunas collejas nos habíamos merecido, siempre nos, nos has comprendido y consentido. Cuando hemos desistido, nos has hecho hacer un análisis dapo determinando así nuestras posibilidades, fortalezas, debilidades y amenazas y así poder establecer nuestra propia cuenta de pérdidas y ganancias. Sabemos que este último año no ha sido fácil para ti, por eso te agradecemos el esfuerzo que has hecho para que podamos ser rentables como las inversiones. Y eh, siempre nos has buscado la, autor la autorrealización, como decía Maslow. Si existe una función de organización, de planificación y de control, todo es posible. Seremos unos grandes jefes y unos buenos empresarios. ¡Gracias, Gracias por, por todo! Y ahora es tu turno, Carmen, que has tenido mucha paciencia y, como madre de la ciencia, nos has enseñado todas las valencias. Nuestra unión profesora-alumnos ha sido más fuerte mediante covalente y que el carácter ácido del ácido sulfúrico. Aunque hayamos sido nueve, has conseguido aumentar nuestro rendimiento, que a veces es difícil aplicarlo como ajustar una reacción en medio básico. Eh, además, muchas, muchísimas gracias por explicarnos todas, eh, muchísimas veces, y aunque no lo entendiéramos, eh, lo repetías las veces que hacía falta. Y aunque el boro no le quieran compartir los electrones, nosotros sí que queremos compartir la clase con Gracias, ¡Gracias por todo! todo. Un, ¡Un sulfato, sulfato de, de berilio! berilio. ¡Oh, oh ¡Pero qué nivel, Maribel! ¡Si es Manuel! menudo año! Oh, ¡Desde el primer día que se está acabando el curso! ¡Y es que somos tan pocos en clase que se ha pasado el año volando! ¡Ojo! ¡Que somos pocos porque somos la élite del bachillerato! ¡Todo el año enseñando nuestras vergüenzas! ¡Pero, eh! ¡Y qué risas! ¿No podemos olvidarnos. de ¡Ay, Paula! ¡Me matas! ¡Es bromita. ¡Has logrado contagiarnos de tu entusiasmo y hacer de tus clases... La envidia del resto de alumnos. No solo ha sido un gran profesor, sino un buen mentor y un formidable amigo. ¡Gracias, Gracias Máximas! ¡Hola, Bichi. Pero, para, para. Pues quitaros la mascarilla. Si estuviéramos en un bar, no pasaría nada, ¿no? Solo porque eso lo dice Carles. ¿eh? Ahora sí. ¡Hola bichis! ¡Uy! Si estáis jugando a la mongas es porque demasiada vida estáis teniendo. La de veces que hemos escuchado esto a lo largo de este curso. Este Carles es nuestro profesor de Cintas de la Tierra. Y de geología. Y el profesor que más datos curiosos y aventuras nos ha proporcionado a lo largo de esta, de, este, de esta etapa. Gracias por animarnos desde el minuto 1 diciendo que el curso ya se había acabado, cuando había empezado apenas unas horas. Gracias por cumplir el sueño de algunas de nosotras, en aparecer en tu, en tu maravillosísimo la, eh, canal de Planeta Carly. Carly, estas son más divertidas que explicar por qué una falla es inversa y no directa, y más tranquilas que estar en Tortuguero en pleno pecado. <risa> estos años que te quedan en el mundo de la docencia, sigue así, mmm, proporcionando datos curiosos a los alumnos, porque solo más. Y nada, eh, te recordaremos siempre, a ti y a tu superclase. Te queremos tanto como dos pajarillos del Campo. Te apreciamos tanto como Adriana a la Cabaña. Y aunque en tu bloque de notas tengas muchos en de móviles y hablemos de otras asignaturas, te queremos igual. Gracias por la confianza que tenemos. Y si aunque estos años no hemos tenido encuentros de alumnos, este año nos has hecho muchos conciertos. ¡Esperamos, Esperamos ver verte junto! Pues, bueno. bueno, Meli, queremos agradecerte por todos los trabajos tan divertidos que nos has hecho hacer, sobre todo de visitar nuestra propia ciudad. También queríamos agradecerte a pesar de que a veces nos cuesta hablar seguido en francés. Además, en todas sus clases nos has enseñado a hacer una buena foto, aunque si no te la hubiésemos mandado, nos hubiese suspendido. Charlie y fuera, ¿que portugués? Que... ¡Joder, Dani! Dani. ¡Pulsión! ¡Bueno, Dani! Aunque no te hemos tenido este año pasado, muchísimas gracias por los años anteriores. Muchas gracias por hacernos descubrir nuevos deportes y maneras de pasárselo bien y por hacer ir al instituto una cosa más divertida. ¡Eres un mazao. ¡Mazao! <risa> Señoras y señores que en el culo tienen flores y en la cabeza transistores. Hoy tenemos que hablar de Xavi, nuestro excelente profesor de física, al que le tenemos que agradecer por hacer las correcciones de los exámenes tan intensas como un partido de fútbol y por hacer exámenes para subir nota. ¿Para qué? ¿Qué? ¿Para qué? Paralelo. Hola, hola. En el examen... Ah, no, que Vilana siempre os atiende. Pues así es. Siempre nos ha escuchado todos nuestros dramas preexámenes, postexámenes y vitales. Hemos aprendido con H, y con nuestros sueños y nos hemos hecho de las charlas. De Se nos hace imposible no relacionar nuestra vida con cada autor. ¿Qué Nicheles. Bueno, no perdemos más tiempo que vamos atrasados. Sin duda ha sido todo un superhombre que nos ha marcado en nuestra etapa educativa. Vilana, tus clases de psicología nos han parecido muy interesantes, muy amenas. Das la clase de una manera muy guay, hemos tocado temas muy interesantes y además se dice que con la psicología eh, aprendes un poquito más sobre ti mismo. Creo que tú has conseguido que aprendamos eh, y espero que sigas muchísimos años más en la docencia porque das la clase de una manera muy guay y ayudas mucho a los alumnos cuando lo necesitan. Hola Vilana, gracias a tus clases de Platón muchos llegamos al mundo inteligible y logramos salir de la caverna. Con Descartes se complicó un poco la cosa, no lo voy a agregar, pero como dices que de todos los autores podemos sacar algo interesante, con él aprendimos ergo sum y sin duda en tus clases hemos pensado mucho. Luego llegó Nietzsche, que de la mano con tus explicaciones nos enseñó que la filosofía tiene muchísimas perspectivas, y aunque Simón de Beauvoir no nos haya dado tiempo a darla, nos llevamos de tus clases reflexiones muy interesantes que sin duda estarán en nuestra cabeza por mucho tiempo. Bueno, solo queríamos agradecerte que hayas sido nuestro profesor de filosofía y todas las clases en las que hemos aprendido multitud de cosas y también queríamos decirte que siempre seamos tus más élitas Tiene que haber salido un examen de historia de España, uno. Pilar, en cada no tenía un plan, pienso impresionarme si este matines, es un Sosio Luz o todos los cambios de gobierno del siglo de Neu. Ahora ya con la Game of i historia y de los Sánchez, de Incluso el sistema que te útil. Como tutora, siempre intenta tenido enviarnos todos estos textos de Fon Primaria de la Universidad y que me ha la motivación. Ojo, es una Fon Primaria, no de Fon Primaria. Así, sí, perdón. De Simon Sainz, podré escribirle: la evolución es que nuestras si conexiones de Seylo de Neu expresan a Juan No dudes que el Borgue es Pero no comete el mal, en el futuro. Y ya verás, con algún science verás saborear como a cap de gobern. Espero espero chicos, que encarar no de euros, por favor. Si tuvieran que posar, un límite a la función de nuestro afecte tendría infinito y la seva derivada sería cero porque es constante, al igual que a la integral de l a x. Las matemáticas en setu serían un sintaxis error probar sin Amparo es muy alta. Pero ya sabemos representar las funciones lineales prueba por por de la, la prueba de la la prueba de la las experiencias de de de y la la la la la de Fue así, anys a la que se ha convertido en la nuestra segunda casa. 6 anys desde que érem mes més chicotes despasadizos y miraba con admiración a los que estaban al segundo de bachillerat. Ahora, en ignorancia en pensar todo el que en viscut fins arribar así. de reconocer que la nuestra promoció ha sigut muy cerradora, pero también muy participativa. Hem aprofitat cada experiència en format part de la primera generació de mediador. No se han perdido la Semana Blanca, viaje a Londres, Portaventura, Madrid, excursiones de senderismo. Hem sigut integrants del proyecto Erasmus+, tienen la gran oportunidad de conocer desde Dins la cultura eslovaca y finesa. El proyecto más machos de Vallesol, guardado en Premis Sambori, concurso Odisea y de la Fira Tecnológica de Valencia 2021. Todos estos méritos han sido gracias a todo el profesorado de l'ESO y Batxillerat. Gracias por la vuestra implicación per guiarnos en el camí y per la pasión que mostré a la vuestra profesión diremos orgullosos que el nuestro instituto ens ha format acadèmicament, pero més encara que ens han educat en valors y oferit oportunitats para a como a persones.